Buenas A ah, escucharse Todo, todo, todo ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Hola eh, León Un gusto Antes que nada Quiero eh, agradecer a todas las personas que nos acompañan Hoy vamos a hablar de un tema súper interesante Con Marcos y Martín Muchas gracias por venir eh, Gracias por invitar Por si no saben Hace muy poco Muy poco De hecho, contados meses Eh... Salió a el público el Juego de rol Leyenda, y tenemos la suerte de tener a um, los diseñadores del juego, ¿no? Y tengo entendido que hay muchos trabajos en lo que es la autogestión, eh, cada uno tiene una cantidad de sombreros variable, pero creo que la esencia de ustedes es, es la parte del diseño, ¿no? Bien. Sí. Bien. Hay un equipo. Sí, sí, sí, no lo vamos a olvidar. También eh, estamos en, en, en la tapa para decir que nos hacemos cargo de, de, de las dos columnas, por lo menos, que tienen el pórtico de entrada leyenda. Perfecto. Bueno, hoy vamos a hablar del de juego en el, en el chat. Ahora mismo están apareciendo los links a la página y al Instagram de leyenda. Vayan, fíjense que hay, hay un montón de cosas para, para ver. Es un, es un juego muy interesante, ya lo van a conocer. Mientras tanto, eh, vamos a dar la intro rápidamente, después hacemos los anuncios y empezamos el tema. No se vayan a ningún lado. Podcast, podcast, la taberna. Podcast, podcast, la taberna. Podcast, podcast, la taberna. Podcast, podcast, la taberna. Podcast, la taberna, podcast, la taberna. Ahora sí. Bueno, eh, chicos, gracias. Voy rápido por los anuncios. Aquí eh, estamos. Mañana tenemos nivelas de Anurem. Es eh, nuestra campaña de ID que estamos jugando en stream Pasó de todo La última sesión, viene, viene bastante cargada La aventura, espero que les guste Se perdieron en una isla otra vez eh, Voluntariamente de nuevo Así que a partir de las 7 y media eh, Van a poder encontrarnos Este viernes eh, Tenemos la suerte de contarles Que la gente de reroll de XD nos va a acompañar Jugando un One Shot eh, de, Dirigido por Quistecas Y se va a tratar sobre Star Wars Vamos a ver qué va a pasar ahí, espero que les guste también Como siempre, muchas gracias a WJLaser por patrocinar nuestros videos El link va a aparecer en la descripción en algún momento Y eh, es una tienda que pueden usar el código tabantureros para tener un pequeño descuento Ahí venden mini, caja de dados, huevos de dragón, de todo Es muy buena, muy económica, se las recomiendo Y... Eh, somos parte de los embajadores de Latinoamérica Con esta iniciativa que tienen de traducir los manuales de manera local para hacerlo, pueden sumarse a un grupo de Facebook que también va a aparecer ahí en el chat. Eh, hay un montón de cosas. Memes, charlas, discusiones y demás. Y se van a venir algunos eventos interesantes que ya se van a, ya se van a anunciar. Listo. Esos fueron los anuncios. Ahora sí vamos a lo que importa hoy. Eh, creo que lo más... Eh, la parte inicial de todo esto es eh, que nos cuenten un poco de ustedes y su relación con el juego. Uf. Bueno, <risa> Empezamos por favor. Claro, voy a, voy a animarme a acotar, y decir qué es mi relación con el juego de rol. Pero primero me presento, vale. soy Marcos cabobianco Cabo Bianco, y de profesión e interés siempre estuvieron en la cuestión de los juegos, también soy académico, soy docente de la Universidad de Buenos Aires, en la parte de Historia Antiguo Oriental. Y mi relación con los juegos, el cursus honorum que, que comenzó temprano, estoy hablando allá por los, sí, los 80, tuvo que ver con algo parecido, un derivado de los elige tu propia aventura, si hubieran un hijo con Dungeons and Dragons. que Son los fighting fantasy, son unos juegos traducidos al español, creo que por Plaza de Hanes, se llaman lucha ficción. Tenían La Montaña de Hechicero del Fuego, La Ciudad del Caos... Todos libros ingleses, ¿viste? De Steve Jackson y Ian Livingstone. Y los leía y encontré ahí una situación de que, más allá de que es un libro y tiene opciones limitadas, te hacían tirar los dados para ciertas situaciones, se acababan los libros, eran caros de comprar, había viajes largos, y diseñé un juego con mi hermano a partir de eso. Entonces jugábamos juegos y desde entonces, encontré esa cosa indie de diseñar. Después encontré los juegos tradicionales y me dediqué durante la secundaria a jugar mucho Dungeons and Dragons, entre otros. ¿sí? Pues así empezó la parte de juegos y en algún momento de eso, en que lo hago un poquito laboral lo de jugar juegos, lo encuentro Martín. Estoy siendo muy fast forward rápido. <risa> con Martín, bueno, al principio simplemente era alguien más que aprendía y que tenía mucha pasión por los juegos de rol a Hogwarts cinco o seis años, o incluso un poquito más y me encuentro con que él sabe muchísimo de diseño de juegos y que yo me había quedado muy atrás en la cuestión de los juegos indios. y empezamos a tener con él y otras personas que en este momento continúan, creo yo, en el ámbito de Runas Explosivas, una, una, una diferencia, mientras que yo lo había iniciado en lo primero que el vio de juego de rol él, después a su vez, eh, me inició a mí Vieron ese punto del alumno superar al maestro Bueno, en la cuestión de los juegos indie Y otro favor de 5 años Terminamos diseñando un juego que se llama Leyenda <risa> En medio hay muchas cosas que creo que es lo más jugoso Pero quería presentar nada más mi relación con el juego Y por qué estoy acá con Leyenda, con Martín y con vos Perfecto Bueno Martín, toca <risa> vos Me toca, eh, yo soy Martín eh, Estoy estudiante de letras desde... Me da vergüenza decir cuánto tiempo. Eh, soy. Lo <risas> <risa> importante el... es estudiar. <risas> eh, también eh, soy egresado de la carrera de diseñador de juegos y juguetes y ludotecario del Instituto Yuguets, este, que hoy en día da clases eh, virtualmente, si no me equivoco. Eh, y aparte entonces de, de, de esa cuestión más, más académica, siempre. Siempre me interesó todo lo que es ficción. Y cuando encontré los juegos de rol, que era tipo, bueno, va, vas a crear ficción mientras jugás, yo me volví loco. Sí, <ríe> Básicamente, entiendo. mi primo me había contado que existía algo así. Y yo había visto el laboratorio de Dexter, viste esas cosas, y decía, mmm, algo menos para raros, ¿no? ¿Cómo funciona eso? Y de repente, cuando lo probé, dije, sí, sí, definitivamente esto es lo que estoy buscando toda mi vida. Y, y bueno, después cuando me encontré que existía esta carrera de bibliotecario eh, le agarré gustito también a, a investigar y a analizar eh, de manera más profesional, si se quiere, eh, juegos obviamente no profesional en el sentido de decorar, sino en el sentido más tipo de técnico de la palabra y me puse a volver a estudiar cosas que en su momento me habían interesado y había leído por placer teorías sobre juegos de rol eh, guías de diseño, qué sé yo. Yo ya había participado para este momento en varios concursos de diseño, ninguno no sé ganado. ganado. Eh, eh, llegué incluso a coordinar y a, a ser juez de algunos concursos. Y esta es una gripe que me encanta contar. Eh, hay un concurso en el que Marcos participa y yo soy juez. No. No se conocían en esta parte, ¿no? Claro, para este momento ya no conocían. Y él me dice, che, voy a participar. Y yo, y yo le dije, bueno, mira, no me cuentes nada, porque si vos me contás, ¿qué es? Eh, no, no voy a poder juzgarlo de la misma manera que los otros juegos y si yo tengo que ser objetivo ¿Cómo te mis rápidos? Contadio. Sí, sí, a Un juego de rol en una semana Uh, Ah, bueno, es un desafío Un, un juego completo <risa> no, es, no, no sé si, a ver, completo de acuerdo a lo que vos prometés Yo me tomé eso sol que es la letra Entonces, Me entregaron ocho juegos ese, ese año y yo los juzgué, uno, otro, qué sé yo, y a todos los destrocé <ríe> porque soy una persona muy obsesiva eh, y dije, mira, acá esto podría ser mejor". Siempre tratando de hacer críticas constructivas los desarme todos y cuando llegué al que había hecho Marcos eh, con, con otra persona me parecía muy prometedor pero que no cumplía todas las promesas que hacía ¿no? Entonces dije, che, este juego no está completo y para mí no tiene que ganar. Por suerte había otros dos jueces en el concurso que estaban de acuerdo conmigo en que era el mejor de los ocho juegos y me dijeron, no, no, no, sí, sí merece ganar. Y es como, bueno, está bien. Aunque más no sea por votación eh, gana, gana el juego de marcos. Pero básicamente tipo, el, el, el primer contacto que tuvimos después de tantos años claro. de que yo aprender a jugar rol con D&D fue yo diciéndole tu juego no merece ganar. <risa> <risa> Eh... Me acuerdo que había como una cuestión De que parte del ganar Porque no había un premio monetario mm. Era el también hacer un, Una suerte de sabemos Curaduría o llevarlo al taller Para ver qué cosas le podrían hacer Para tener una, una, un desarrollo Una publicación, un playtesting un poco más serio Que lo que te permite una semana o dos Y en eso también ayudó También me pareció que había más que hacer Y por eso también decidí contactarlo Para decirlo, bueno, ahora vamos en serio Claro <risa> Bueno, y bueno, y... así empezó nuestra relación, ah. ¿no? yo haciéndole las críticas más profundas del juego, diciendo, bueno, mira, para mí se puede mejorar así, así, así. Él empezó a ver, ok, para este pibe, lo que me está diciendo por ahí no está tan mal, no sé vos, decime Marcos. No, no, no <risa> y... Y... estuvo bien. Sí, un contrapunto que me pareció interesante como lo presentaste. Él dijo, yo me dediqué a la cuestión profesional de juegos, pero no por la parte de cobrar o la parte monetaria, ¿no? en ese comienzo en que tuvo que ver no. con su carrera lud ludotecaria. A mí me pasó al revés. Yo me metí con la parte de juegos de rol, como la parte, llamémosla profesional, cobrando, porque hasta unos talleres de juegos de rol en escuelas secundarias, eh, para mí era mi primer trabajo. Me yo convertido a comprarme una batería y después nada, tener un sueldo. Los viernes y sábados, fuerte cinco o seis horas, eh, todas las tardes, noches de los viernes y sábados durante 15 años de mi vida, 10. Entonces, eh, sol para mí lo llevó para otro lado, pero también lo enfrascó en un tipo de juegos que me sirvió a mí Volver a encontrarme con que cuando quise cruzar lo académico y el rol De golpe había quienes sabían de otros juegos, que yo me había perdido mayormente Había escuchado algo, pero no me había dedicado Acá está uno de ellos Claro <risa> Bueno Ahora sí tengo algunos de esos Pero bien, sigamos Sigamos Vamos con la leyenda con... Eh, claro. Saltemos al presente Esta es una de las preguntas que tengo que hacer, ¿no? Eh, ¿Qué es leyenda? Tengo que preguntarles Pero también me gustaría que, si puede ser que me agreguen ¿qué es leyenda para ustedes? Para mí, eh, leyenda es la manifestación física del de amor y el esfuerzo que puse a lo largo de toda mi vida para poder hacer lo que me gusta ¿No? Eh, para poder vivir de lo que me gusta. Hoy en día estoy viviendo de esto, eh, del de cine de juegos, y, y gracias a un equipo increíble, eh, dentro del cual está Marcos, por supuesto, como como la cabeza, eh, pero de que también está Jimena, está Pepo, está Leo Luján, el ilustrador, que tipo, o sea, el ilustrador de estos chicos, es espectacular. Es espectacular. Eh, un montón de gente que estuvo y puso de su amor y su paciencia también, porque es un proceso, para que esto llegue a la realidad. Y me parece, me parece extraordinario poder compartir mi vida laboral de esta manera tan piola. Tengo para, tengo para decir la parte más, más seca de que... Porque ¿Por ¿Por es cierto, o sea, me mola, me... No me voy a emocionar de llorar. <risa> Dale, Juro que no lo veo. Me sacaron <risa> esas glándulas. El, el tema es que Leyenda es un juego de rol en formato libro que tiene una serie de reglas porque promete que en la conversación de la que da una cantidad de procedimientos para hacerla, en la cuestión de la práctica lúdica típica del juego de rol en algún sentido, pero también más relacionada con el juego indie, y las narrativas emergentes que propone que surjan, te haces una, un, una historia que suele despegarse bien en un one shot o en unas pocas sesiones y tiene una, una cantidad de dinámicas eh, típicas de juego de rol en el sentido que hay director y jugadores pero añade un rol distinto que es el de coro del que probablemente hablaremos luego vamos a hablar de coro eh, seguro. seguro entonces está basado en que hay algo que sucede con los juegos de rol que es esa idea de prometerte que sirve para contar historias en el que hace hincapié hace hincapié en la parte de que Juntos con un grupo de amigos tenés una serie de procedimientos Por los cuales seguís De una manera contracanónica para juegos como Dungeons and Dragons Porque no es que te haces un personaje al principio Estás metido en una situación de crisis en una comunidad Donde el mundo ficcional está apenas bocetado Y sin embargo vos tenés una situación de crisis en la comunidad En donde todos van a, juntos, van a responder una pregunta Y cuando se responde, se termina el juego Un juego con principio y con final Pero con muchas de las dinámicas de juego de rol En el sentido de escenas Yo creo que la, la clave está en que sí, vamos a contar una historia y hay procedimientos que seguimos para contar esta historia. Pero la historia que nosotros creamos no sabemos qué va a pasar a continuación. Nunca sabemos qué va a pasar a continuación hasta que realmente está pasando. ¿Se ¿Sí entiende? Que, que, que eso es un poco el descubrimiento del juego de rol que muchas veces lo tenían los jugadores y no el master. Acá también lo tiene el máster El master no sabe qué es lo que va a pasar a continuación, el máster va a improvisar y tiene bases sólidas para poder improvisar con herramientas y con coherencia claro, hace hincapié en la parte narrativa emergente creo yo, dándole más agencia y no, no haciendo que sea un escenario en donde como escenario es porque está bien descrito todos los posibles finales o claro. la parte más agonística y de conflicto, de haber hecho un personaje que puede resolver mejor la, la, los desafíos, sino que Realmente es jugar para vivir lo que pasa con la historia. Hay reglas, no es que no hay reglas, y no, digo, no, hay, no es que no hay tiradas en donde uno puede no saber cómo se resuelve una determinada situación, pero el foco está puesto en la forma de la historia que va tomando y los momentos de reflexión acerca de esa forma de la historia. Por eso tiene actos, escenas e interludios. A ver lo dije muy teórico, pero... No, pero, no, eh, eh, lo del interludio también es algo que me que me gustó mucho, que ya lo vamos a, a, a tratar eh, pero está, eh, me encantaron las dos respuestas porque eh, las necesitábamos ambas, así que genial. La pasional y la, la, la racional Claro. Sí, la eh, bueno, ya les conté a ustedes, me vi otras entrevistas que han tenido eh, y eh, mencionaron que la, la idea original que tenían detrás de este juego era hacer un juego para... hasta donde vi, recuerdo bien, cómo generar... Eh, Herramientas de. Eh, sería vinculación en, en el trabajo. Eh, trabajar en equipo. Como que ayudar a que eh, grandes grupos en empresas se lleven mejor. Me parece una idea sumamente noble. Eh, pero tengo entendido que ese era el primer objetivo. Sí. ¿No? ¿Cambió en el tiempo? Uf. <risa> O sea, le dejo hablar a Marcos, tranquilo Puedo hacer como si fuera terapia también Dale, suéltalo O sea, sí, hay cosas que hasta tengo que confesar eh, a varios, Inclusive a Martín Es el primer objetivo Y sigue siendo primero, como una de esas estrellas del norte Donde ajá, ajá. no queremos perdernos Pero tú mencionaste que tenés unas campañas Daños andragos donde Se quieren perder en la isla, ¿no? Como, como, ¿Cómo es querer perderse? Bueno, nos perdimos un poco En hacer el juego de rol Y eso está muy bien también ajá. Digo, el juego de rol en el sentido de dispositivo que creemos que, que las historias en sí y la parte de lúdica y los objetivos que los pusimos eh, juntos, claro, que son los objetivos personales, también los lúdicos, de crear una buena historia y estar pasándola bien, pasaron a estar en un plano en donde tenía cierta independencia del objetivo inicial. El objetivo inicial sí era una idea de crear una dinámica en donde podamos, sí, voy a decirlo claro, Venderle a empresas el dispositivo de herramienta analítica que permite el juego de rol para potenciar equipos que se comuniquen mejor y que hagan una alegoría de lo que sucede en la empresa, olvidándose un poco de que, de alguna manera, están siendo evaluados o están teniendo una, una, una dinámica de relación con sus, sus compañeros, con los que algunos se llevan bien y con otros mal. Queríamos como conquistar el sistema desde adentro y ganar plata en el proceso. Ese objetivo no está cumplido todavía, esa es la verdad. Esa era mi siguiente o, pregunta o es como, como, viste, el plan maquiavélico Y hay cosas que pueden llegar a surgir todavía de eso También uno se da cuenta de las cosas que faltan Si es necesario nos metemos más en ese Vamos a llegar eh... y, y también hubo ideas de tipo Bueno, ya que tenemos tan claros los objetivos no lúdicos Y los objetivos eh, personales Cómo cambian estos en distintos ámbitos. Marcos llegó a probar leyenda en clases, por ejemplo, eh, me con me una intención docente, una intención didáctica y entonces, ok, ¿cuáles son los objetivos personales en una intención didáctica? Ya no va a ser tanto divertirme. Obvio que divertirme es algo por lo cual estoy llegando a poder a la clase. Pero el objetivo primordial no es que la gente que juegue se divierta, sino que aprenda, que descubra algo nuevo que no sabía antes. O que por lo menos lo experimente de una manera nueva bueno. para poder asimilarlo de otra manera. ¿no? Aprenderlo con H en el medio. Sí, puede ser. Puede ser. Está, está ahí la cosa. O sea, no es imposible y es la verdad que fue. La verdad es que fue un primer impulso y que. ¿Viste cuando uno llega a unas conclusiones interesantes, pero desde premisas que son falsas? Bueno, algo que pasó. Eh, en el sentido de que a mí me forzó a salir de una zona de confort que es la historia de la, las campañas, las historias largas, sí. la historia sí. el personaje sí. super munchkin. Y Martín es un experto en tomar decisiones o en mostrar juegos, algunos por supuesto yo también los, los fui pegando, en donde la cuestión es conversando con reglas, y poniéndose de acuerdo en una ficción conjunta y sabiendo qué paso se da en cada momento se puede hacer una experiencia muy interesante de un grupo entonces me daba cuenta de que eso era lo mejor para un grupo de personas que no saben sobre juegos de rol y es que es más, pueden estar pensando en otras cosas como es cómo va mi trabajo en la empresa por qué tengo que un viernes a la tarde quedarme qué me quieren explicar estos chicos acerca de imaginación que no me importa entonces, que estar todo bastante directo entonces, sí, en parte sin querer, pero después vimos que había una solidez en eso, empezamos a dar una serie de procedimientos que tienen que ver con. Reforcemos que tiene que entrar todo en media red, una introducción con un conflicto. El mundo ficcional, podemos ser agnósticos respecto, no vamos a un setting. Lo importante es que todos entiendan por un par de referencias a un género, ya sea ciencia ficción, ya sea así, espada y brujería, una situación de conflicto y que los trasfondos ya estén listos para enfrentarse a en una dinámica en la que ni el director sabe qué va a pasar. Porque ahí va a haber una serie de outputs interesantes para analizar Claro. Uh -huh. Quiero aprovechar eso que dijo Martín, cuando vos lo llevaste a la clase, sí. ¿de alguna manera este primer objetivo se, se cumplió? Esa, esa primera jugada en clase, ¿te sintió como decir, ah, ahí está, esto quería lograr? Sí, sí no. Hay dos, dos cosas que suceden. Una, la que, la que es buena, es que en el momento que explicas algo como un dispositivo de juego de rol, que no sabe qué es juego de rol, como estás poniendo, haciendo énfasis en que tenés que fijarte de, por ejemplo, elegir, no sé, tal origen, tal trasfondo, tales son las opciones que tenés, en tal momento tenés que tirar un dado, sin querer pasa por otro lado lo que es el contenido de lo que puede ser, no sé, el mundo mesoamericano y la situación de sacrificios humanos entre los aztecas. Entonces eso pasa a ser algo que, eh, digamos, la imaginación la aprende, usando la palabra de Martín, de otra manera. Porque pasa a ser como, ah, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué me tengo que imaginar? Y entonces te corre del lugar de solamente recibir contenidos de manera pasiva. Entonces, eso sí se cumplió. Bien. Lo que no es tan sencillo es después establecerlo como una dinámica, digamos, continua, que después, por ejemplo, podría, no sé, generar evaluaciones o ser una herramienta educativa permanente. No es imposible, hay escritos al respecto, hay gente que está escribiendo acerca de los LARPs y otras posibilidades que en otros países se hacen. Todavía no tenemos como una materia que damos rol y que tienen nota. Por claro. ahora. Por ahora, sí, sí, sí. sí. Eh, bueno, una ahora... De eso, sí. ¿Cómo? No, decía que con Martín lo que tuvimos de experiencia de eso fue en una parte, yo lo pude desplegar un poco en la Universidad de Buenos Aires, en un teórico práctico de elementos de prehistoria arqueología americana para historiadores, perdón por el nombre largo. <risa> Está bien. <risa> Pero con Martín escribimos un artículo y nos acercamos a una gente que en este momento es de América, amplia, latina y un poco de Estados Unidos también, que hacen academia del rol y que reciben artículos académicos, ahora ya van por el texto coloquio, y en uno de esos escritos que nosotros hicimos para presentarnos, presentamos la posibilidad de utilizar leyenda como un medio educativo de analizar las distintas formas de la historia de la conquista de América. Eso lo escribimos, está ahí, existe, y nos abrió un puente para... Pero Más bueno, específicamente la conquista del imperio azteca en dos sentidos polisémicos, de los españoles a la triple alianza, pero también de la triple alianza de los pueblos antes. Después, si tienen el link de ese artículo, pásenlo, que eh, seguramente Mira. lo vamos a compartir por todos lados. Eh, ahora quiero, quiero pasar un poco al proceso de diseño, que eh, tengo entendido que fue un tiempo interesante. Uf. Eh, y como Marcos me comentó, había diferencias, como también Martín comentó, eh, la primer, el primer encuentro de diseño fue una diferencia. Eh, así que quería pedirle tipo, eh, pequeños detalles de... Eh, eh, ¿Cuándo se sintió difícil trabajar en el juego? ¿Algún momento que, que, que, que era remar en dulce de leche, como quien dice? Eh, y después alguno que, que se sintió, digamos, relajado, que era fácil, que, era, que, era, que salía todo así de la nada. Porque además bueno, sí. hay trabajo en equipo en esto Y siempre claro. hay estas situaciones Sí, sí. Para mí lo más difícil fue el diseño gráfico sí. eh, Desde el principio sabíamos cuáles eran los criterios del diseño gráfico Y uno de esos criterios, creo que fue el que más dio quebraderos de cabeza Fue que cuando vos abrís el libro Lo que empieza en esta página, termina en esta página No continúa en la siguiente Entonces no vas a encontrar nunca que... La última oración de esta página no terminó. Y entonces tenés que ir a la siguiente página para saber cómo sigue. No te va a pasar en ninguna parte del libro. No. Eh, pero para llegar a eso, nosotros teníamos un documento de Word con texto de corrido, ¿entendés? <risa> hubo que hacer un montón de procesos de edición mientras se hacía el diseño gráfico. Claro. Y ese ida y vuelta con los diseñadores gráficos, ¿no? la, la diseñadora gráfica que es EVE, eh, fue, fue un, un poco bastante difícil y frustrante para todas las partes involucradas eh... porque seguía el diseño o por lo menos la reescritura de algunas partes, me da culpa eh, también, eh, digo, o sea, porque fue nuestro primer acercamiento más profesional al asunto de producir un, un libro largo eh, de rol por lo menos y, y por supuesto algunas cosas las haríamos creo, creo que de hablar por los dos las haríamos distintas respecto a bueno, como, como hacer, Martín siempre insistía sobre esto, como decir, llegamos a esto y ahora esto no se modifica, y seguimos para allá, pero como había también Bien. una situación de que esa misma cuestión de exposición del texto en un determinado formato y ciertos deseos que habían quedado en el tintero y que de golpe en los mismos pleites que seguíamos haciendo, a veces había algún rebote nuevo, alguna visión, alguna alguna pretensión a veces de ah, pero esto puede quedar mejor escrito o quiero una cita acá y además acá eso era un quebradero de cabeza para la parte de diseño tal es así que Martín tuvo que aprender, porque también se dedicó mucho después de terminar de darle el sello a decir, bueno, ¿cómo lo terminamos nosotros para no volver loco al resto del equipo? O sea, claro. eso también fue importante entonces pero vos dijiste difícil, yo tengo una parte difícil que, claro, a ver. que eh, todavía tenía que ver con el diseño, me parece que tu pregunta también tenía que ver con la parte de reglas y eso fue distinto porque estábamos muy copados, pero también va, hubo momentos difíciles ahí habría que recordarlos, pero en la parte de diseño que señalaba Martín un primer asunto que me acuerdo de que, de que fue para mí fue importante insistir en esto y creo que al final quedó mejor pero Martín cumplió con ese concepto de diseño, de decir, las páginas tienen que tener una cantidad de cosas y tienen que ser ordenado y hay un texto con el que nos habíamos puesto de acuerdo, pero que, nada, todavía le faltaban, hacer o sea, las ilustraciones originales, más esa revisión, más todo el juego de Playtest. Y entonces hubo un momento que hubo que hacer, decir, bueno, queda de esta forma, que está correcto, pero no deja de ser un juego, digamos, de alguna manera, bueno, producido en pandemia, con, con mucho amor, pero que tal vez podría estar mejor, o rediseñamos todo y nos hacemos el esfuerzo que implica otra vez meterse y lo hicimos, y tardamos un año más, como pero, pues, un año más pero creo que valió la sí. pena, pero fue un momento, vos me preguntás de áspero en el sentido de, diciendo, pero espera, no era que el objetivo era este, sí. ¿Y, y vos querés más, yo también quiero más, pero también quiero terminar en algún momento, digo, ahí hubo un par de cuestiones, ¿eh? qué escenarios quedan al final, qué sí. si te pareció una tontería y sin embargo creo que nos llevó tanto o más que el diseño del core, digamos, de lo que podía ser un juego sí, de hecho, bien. De hecho, si, si mis cálculos no son muy, muy equivocados, eh, nosotros estuvimos tres meses hablando sobre qué queríamos en el diseño, ¿no? tipo poniéndonos de acuerdo con los, cuáles son los objetivos de diseño y diciendo, bueno, las reglas van a ser estas. Sí. Y hasta que tuvimos la primera versión testeable estuvimos más o menos tres meses. Sí. No, no. Después, desde esa versión testeable hasta que teníamos un reglamento más o menos completo que cualquiera que puede leer y más o menos claro. ver que pueda aprender a jugar, tuvimos seis meses más más o menos, ¿no? Sí, sí, o sea, ya con... Sí, con texto. Sí, más o menos, claro. ya fue, empezamos en mayo, terminamos en diciembre, los primeros tres meses fue de, bueno, no me acuerdo, y después fue de escribir, de escribir y que quede bien. Y en diciembre hicimos una especie de mocha, eh, que, no, ¿no? En donde en yo armaba, claro. donde yo armaba más o menos en lo que yo pensaba que podía ir en el diseño gráfico pero sin ser un diseñador gráfico no ponía las cosas lindas, ponía tipo placeholder, acá va una barra de claro. color rojo. <ríe> que después no fue barra, sino que fue una manchita, que quedó mucho mejor ¿no? eh, y el, el, el proceso de escritura del, del manual llegó el doble que el proceso de, de diseño, de, de las reglas imagínate que después el doble de eso, un año más fue lo que llevó, tipo, bueno, pasar ese texto final, entre miles de comillas, a este texto final. Nos volvimos obsesivos también de, de cosas que no nos gustan, que pasan en libros normales, y desde ya libros de rol, que es mm. los errores, las no correspondencias, el que algo se entienda, y y creo que ayudó, pero bueno, hubo, hubo mucha arquitectura y ahí sí hubo, pero también porque un, un proyecto puede cansar, más que asperezas, porque nadie nunca tiró la toalla, eso seguro, pero sí fue, era, pero dijiste esto, no, dijimos esto acá, no, esto se puede hacer, si te parece, sí, acá esto lo cambio todo, ¿no? Porque, como, ¿Cuándo? ¿Quién dice qué? Pero creo que quedó bueno. No, sí, que, el, el, el producto final... Hay que tirar el escenario tal a la basura, y lo escribiste, y vos no hiciste ay, Claro. a la basura. No, después podrá ir a otro lado, pero como no vas en el duro core. Claro, claro. Sí, pero sí, sí. Momento, sí. Lo hice porque él hizo uno de los... ¿A sí, es, va a dar, sí, y sí, yo sí, dije, che, es, boludo, esto no se entiende. No, no obvio. Y el playtest ¿sí? te lo termina de explicar, y cuando en el playtest también no se entiende, y tiene razón. Sí, obvio. Sí, además también con eso que decías de los obsesivo, imagino que está la intención siempre de eh, imponer su texto... En el uh -huh. mundo de rol, ¿no? De, de su sí. estilo, su, su interés, su intención. Olvidate, eh, esto es toda una declaración de intención. Eh, ¿no? Claro, a eso me refiero. No, no. <risa> eh, bueno, entonces esas fueron las partes difíciles. Sí, la... aquí, ¿no? Y ahora, una, algún momento fácil. Y claramente dijeron que lo de las reglas, más o menos, le, to le tomó tres meses tener un, una versión eh, de esqueleto, digamos. Sí, pero vamos con sistema. O sea... <risa> lo que ves, Martín Martínez muy experto en la parte de... de de diseño, de reglas, y creo que funcionó bien el rebote de jugar a, a, a... yo frotando la lámpara y pidiendo deseos de... de... entonces, sin decir que lo frotaba Martín, sí, pasó okay. que, que, que, que había muchas situaciones de, a ver, a mí me gustaría que haya, no sé, este tipo de este tipo de cosas, y al principio trabajamos con, con las cosas más simples, qué sé yo, vamos a usar solo dados de seis caras, ¿por qué? porque es más cómodo, bueno. Vamos a ver, me parece que hay unas áreas que todos los juegos pueden definirse, describir, que hay combate social, exploración, magia. Porque sí, sí porque es algo bien simple que cualquiera entiende. Perfecto, cool. Y después de un tiempo, pero pues, si cada grupo, sin hacerlo de fater, o sea, cada, hay unas definiciones, pero es un poquito más abstracto y es ritual, violencia, consenso y práctica. Ah, puede ser. Y si en seis caras son otros dados, pero no quiero que esté el de 20, porque es una declaración de principios, entonces que haya otros un dado especial, me calculan las posibilidades y bueno, ahí surgieron un montón de cosas más todo el despliegue de las dinámicas indie Sí, de hecho, claro, es más, tipo el, el, el, el, de, el uno el, de, los, de los cambios más importantes a nivel de reglas fue pasar de un pool de 2 de 6, que vos solamente miras el más grande, claro a tiras un solo dado pero puede ser de 4, de 6, de 8, de 10, porque de repente las dificultades que vos tenías Tuvimos que pensar en un sistema de dificultad distinto porque no queríamos que fuera dados enfrentados. La primera opción sí era dados enfrentados. Vale. Yo tiro un pull, vos tiras un. El máster tira un pull, ¿no? Si yo saco más que el pull del máster, gané. Si no, no. Si empatamos, vemos el siguiente dado más alto y así. Eh, que era bastante intuitivo una vez que tiras los dados, tipo, sabes muy fácil quién ganó. Pero la otra manera. Dijimos, bueno, no, va a haber una dificultad estática y vos tirás por igual o encima de esa dificultad. Y eso puede llevar a que hay dificultades que son imposibles. ¿no? En el claro. de 4 la dificultad es 8. No llegás a 8 con un D4. Pero bueno, para que... Entonces, animal, la, la, la, es, es, es, sobre todo. la... La parte... Eh, Fácil fue la de, eh, de soñar Che, quiero que pase esto, dale mm. Eh, hey, estaría bueno agregar eso Sí, de una Después cuando empezaron a trabajar Y empezaron a, a, a romper un poco el bloque Dijeron, hay que ajustar esa parte Sí, sí, de hecho La, la parte más fácil, creo yo, fue testear Porque estábamos ah. todos con muchas ganas de testear Ah, claro, ¿no? sí, sí. teníamos todos queríamos jugar <risas> incluso, incluso hicimos jugar A gente que por ahí no tenía tantas ganas, no le gustaba tanto los juegos de rol eh. Eso es importante, ¿no? A la hora de testear Tener sí. varios eh, en sí. un espectro de experiencia que, que se, se vea casi todo lo posible Sí, es clave, incluso quienes les gustan los juegos indie, quienes no les gustan los juegos indie quienes, quienes consideran que el juego de rol no lo van a entender y no van a poder jugar Quienes piensan que es fácil y que entonces un sistema de cuatro dados no les van a servir para algo Sí, hubo como, como esa cuestión. Hubo que también tener como aliados que nos bancaron un poco y decir, bueno, claro, otra vez vamos a jugar leyenda. ¿O, confiar nosotros, pero ¿cómo? ¿Qué? ¿Te vas a ser tirada para la parte social? ¿O qué? Me vas a estructurar que pasa en una escena? Sí. Sí, sí, sí te lo voy a Pero confíen no en, confíe en nosotros, digamos. Bueno, y con todo esto, digamos, eh, ¿cuándo, ¿cuándo se dieron cuenta que tenían algo eh, Solido, algo lindo, algo que, que se ajustaba a, lo, a las expectativas que tenían y que decían esto, esto, esto, esto, esto están dando, no falta mucho. Yo lo creo que voy a dar una respuesta bien. muy distinta de la de Marcos. A ver, a ver, me, mejor entonces. Vale. Quiero ver la <risa> respuesta de la <risa> primero a, la <risa> razón. A, a mí la parte que en algún momento como que dije, ah, para, para, para, esto, es, esto termina de ser precioso fue cuando, con el encuentro con Leo Luján, el artista que era como se estaba leyendo la mente. Además, era un jugador de rol, sabíamos que tenía algo de rol, pero cuando finalmente nos encontramos a jugar, fluyó de una manera hermosa, y ahora es un gran amigo y miembro del equipo. Tenía la esencia, tenía la visión, en, con B corta mayúscula, B de victoria. Entonces, a mí esa parte es como dije, ah, esto, esto va a ser lindo, va a estar bien. O sea, dibujó a Tedora, entendió leyenda, y le, le dio todo. Claro. realmente hubo una parte previa que es que había una buena dinámica por más que sea también a veces confrontativa con Martín de de, de, historia, de dos generaciones distintas y estuvo bueno sí. eh, para mí el momento en que me di cuenta de que leyenda era algo nuevo y algo increíble fue el momento en el que me di cuenta de que los escenarios podían tener una estructura y una fórmula para crearlos y que siguiendo esa fórmula nosotros podríamos hacer de leyenda algo que le pueda servir a alguien que nunca jugó rol antes Que puede seguir una fórmula para crear un escenario y no estar en bolas Como la mayor parte de las guías de, de Master te dicen Bueno, vos tenés que crear una, una aventura, ¿cómo claro. haces para crear una aventura? Y pensar en el mundo <risa> eh, Claro, sí, sí, sí Si sí. <risa> hay un salto de fe ahí, eh, te hundís entonces, y, y para mí la, la palabra escenario la palabra de, de tipo claro, acá voy, voy a tener un montón de aventuras y el, el juego va a ser diferente según la aventura que juguemos claro. no es que va a tener múltiples ambientaciones, sino que va a tener múltiples aventuras y cada aventura va a demandar determinado tipo de mundo entonces en, en la etapa digamos en el arco de, de producción del juego eh, para Marcos fue más o menos eh, ya en la etapa de testeo Cuando lo, lo conocieron a Leo o, o, o cuando Leo se juntó con ustedes a jugar mm -hmm. Y para vos, Martín, ¿ese momento cuándo fue? Fue eh, con el momento en que, que estábamos casi al final Y dijimos, bueno, para para ¿Qué va a hacer leyenda? No sé, vamos a testearlo ¿Y cómo lo testeamos? Y Marco me decía, me acuerdo que me decía Bueno, pero no es tan fácil, tipo, testearlo eh, tienes que hacer una aventura <risas> Y yo, yo dije, y bueno, hagámosla y bueno, pará, pará, ¿cómo bueno, la pará? Decía. Y yo decía, sí, boludo, vamos a ver. Y otro cómo la hace, ese era el tema. Claro, claro. y otro cómo la hace. cuando me dijo ¿Y otro cómo la hace, yo dije, bueno, a ver, pará, ¿qué es lo que hice yo para hacer esta aventura que ya testeamos? Yo lo que hice fue, bueno, primero pensé en una transgresión, para pensar en una transgresión debe pensar en unos valores. Ok, pará, hay algo interesante en esto de los valores y me puse a ver otros suplementos, libros que yo conocía de cómo diseñar aventuras ¿no? como procedimientos para crear aventuras y dije, pará, siempre que pasa esto eh, hay como una, una transgresión unos valores que se convierten en algo más grande de lo que era en un principio ¿no? es algo muy tradicional también en las claro. leyendas en las cuales nos inspiramos para crear este reglamento claro, ¿No? Yo venía de no, era... narratología ahí entonces era como que ahí se encontraron yo venía de parte, claro, yo vengo pensando en estos motivos sí. Y entonces yo dije, bueno, esa, esa fórmula que Vladimir Propp quizás agarró y dijo, bueno, así se, esta es la estructura de los cuentos de hadas, nosotros dijimos, bueno, pará, el cuento de hadas es algo que ya está escrito, ¿no? algo que tipo, ya se sabe cómo, cómo progresa. Nosotros queremos hacer algo que emerja, cómo podemos dar una estructura para que esto emerja, para que emerja una leyenda. Y, y eso, la, la, que la respuesta fuera en los escenarios, para mí fue una, una, una revelación de alguna manera la respuesta fueron los protoescenarios porque los escenarios tenemos <risa> los ejemplos de claro pero sin escenarios no hubo no había protoescenarios no, no, <risa> sí, eh, es, esto fue antes de testear no me imagino digamos eh... esto fue literal después de la primera sesión de testeo ah literal ok sí. no el bien. bosque encantado no el bosque, convolvo, <risa> el bosque, prohibido, el bosque prohibido me imagino que a un momento que se ilumina y te sentás en la computadora, lees... Hay un montaje de producción. Eh, sí, sí, sí. Eh, Total. Me encanta. A eh, mi pareja no me gustan. Ella es la productora, además, del proyecto. En buena medida, como coordinó muchas de las cuestiones, consiguió fondos, mil cosas. Le gusta el juego de rol, le gusta el juego de rol narrativos. De hecho, siempre lo dio mucho de lo que llama ella Dragons and Dragons. Entonces... <risa> <risa> ah, monstruos y monstruos claro. Claro. Los jugadores se convierten en monstruos y, y horas y horas de un solo combate Pero le encanta la parte narrativa, apocalipsis. World los juegos. Entonces dice ¿Cómo es esto? Y Martín creo que cuando empezó La primera vez que empezó a escribir como una especie de procedimiento También pensó en ella Decir, bueno, ¿cómo le digo a Jaime que ella también puede Dirigir un tipo de juego que le gusta? Claro Eso bueno. Y sin hacer tanto esfuerzo No, claro bueno, ahora quiero volver un poco a eh, la eh, estructuración del libro, vale. porque eh, so, sonó compleja. Hey. Hay algo que eh, quedó afuera que les hubiera gustado que quede, pero no había espacio o o, o tenía que ir al otro lado de la hoja. Es. Que va a decir Marcos, <ríe> el escenario ese. No, él, él va a decir <ríe> más escenario, los flowcharts. <ríe> A ver qué bueno, es eso la <risas> vez que yo le agarré Le día a Pedro, que es el coordinador De toda la arte, y que también nos ayudó A que esto termine saliendo, porque te decía que hay un equipo grande El otro es Pedro Leonetti, que además de Coordinar redes y demás y escribir escenarios También escribió texto de, del libro Y ayudarnos con decir Leo, vos vas a hacer esto con los chicos O sea, hacía toda la coordinación de arte Diseño, y además nos Corría en el buen sentido diciendo En el project manager esto hay que terminarlo, además gran rolero, etc. Pero bueno, una de las cosas que Martín no sabe es que ya le pasé todos los flowcharts que hicimos para que ahora los vaya metiendo sin, casi Ajá. sin tu cuenta en la página. Así que van a aparecer. Ahí va. Como, en el sentido de que va a aparecer. Me la quiero, parte que me. Más también me no, no es que me dolió, porque creo que puede salir en otro proyecto, pero que hubo que en un momento decir esto no va a estar, es esa cosa que a mí me venía más de la campaña o de las mega campañas, si querés, que es el asunto de la coordinación entre escenarios y la mejora de personajes. Y eso estuvo bien dejarlo fuera, ¿eh? porque entonces esto es algo concentrado. Entonces, sí. leyenda te, te da lo que te promete y no te promete lo que no te puede dar. Lo, lo, lo, le da una identidad eso también sí. al sí. juego. Sí. Me parece clave, sí. Eh, Pero me duele igual. Quiero, quiero aprovechar y, y mandar un saludo a todo el equipo. Jime, Leo, Pedro. Eh, ¿Me queda alguien afuera? bueno estuvo Ebe. Este, Ebe, gracias. Marcote y, y... Todos y, los, y, los y, testers que, que, que tuvieron eh, Además quiero decir claro. un detalle que, que para mí es súper importante. Pedro fue el que se puso en contacto conmigo y me acercó el manual. No le, a ver... Eh, que te regalen un manual de rol, no importa que sea, siempre es, un, es algo que te, te conmueve y él nos hizo llegar el manual y no lo puedo creer. Muchas gracias. Ya vamos a tener la oportunidad de hablar con, con los demás, pero vamos a seguir un poquito. Eh, ahora vienen las difíciles, hasta ahora venimos más o menos. Hasta ahora vienen, vamos sí. Eh, igual, sí. Testeando como campeones. Para mí una de las cosas más, más geniales que tiene Leyenda es... ...la eh, representación del coro. Porque, eh, en, mi, en, en mis años mozos, me costaba tener gente alrededor de la mesa que no juegue. Porque se sentía raro. Porque no eran parte de la cosa. Ahora, todo esto cambió cuando empezamos a dirigir un stream... ...y el chat, que ahora está de hecho apareciendo... ...están teniendo una interacción con nosotros. Hay preguntas que saqué de ahí... Y de, de hecho, en la aventura que jugamos, ellos pueden gastar unos puntos que ganan por vernos para eh, eh, intervenir en la aventura. Con esto de que ustedes le dieron el nombre Coro, ahora tiene una forma esto. Para mí era, eh, era la audiencia y no tenía otro nombre, la, la forma de interacción. Y esto me parece brillante. Cons ¿Consideraron o tienen presente o van a hacer mecánicas más... Eh, Duras, entre comillas, para el coro Para que se pueda interactuar de una manera más, más presente Incluso una de las cosas que noté que me gustó Fue cambiar eh, un jugador por el coro O incluso que alguien del coro se sume ¿Qué hay ahí? Es distinto qué hay De qué podría haber Oh, no, todo <risas> Tres cosas distintas no Bien, Digamos, dale. Porque ahí está también la, la opción De la parte ¿Qué es lo que hay? sí Lo que hay es una un rol uh -huh. que no es jugadores ni director pero que puede superponerse sobre todo con jugadores uh -huh. en que hay momentos de reflexión el interludio es uno de ellos y también de actuación de parte de personajes no jugadores que no tienen un nombre específico todavía serían como una voz del pueblo un extra que tiene una función de recordar los valores de la comunidad juzgar a los personajes incluso en algunos momentos específicos dándoles lo que se llama un arquetipo legenda legendario que es uno de 29, por lo menos de los que están listados eso puede variar en realidad en adaptaciones, incluso varía en la, en la guía de inicio rápido porque no damos 29 tipos distintos pero da un juicio de qué están haciendo los personajes respecto a sus motivaciones su manera de jugar, si están como un dictador como un inocente, como un temerario lo que fuera y eso tiene algunos efectos, llamaríamos mecánicos en el juego, hay varios pero el más importante es que el coro juzga cuando se responde la premisa que aunque es algo que está al principio del escenario, ni bien lees la introducción acerca de los problemas de la isla, de que hace mucho tiempo que no vuelve, regente, ausente o lo que fuera, hay una pregunta, muchas veces de un carácter o abstracto o semifilosófico, del estilo, estoy pensando en el escenario de regreso inesperado, ¿hasta cuándo puedes esperar que lo que era siga siendo igual? Que cuando se responde, y el coro dice cuando se responde, se termina el juego y se pasa al epílogo. Un interludio se convierte en un epílogo. O sea, aquel momento de reflexión entre actos se convierte en el epiló donde se dispara una serie de dinámicas que tienen que ver con el final del juego y cuál es el arquetipo legendario final. El coro entonces tiene una parte algo muy free, que es tomar el papel o decir cuestiones de opinión. Ay, entonces el bardo del costado se acercó y vio el pedazo de pollo y lo masticó diciendo, ¡pum! ¡Malditos pretendientes! Y quiso actuar a alguien, a alguien que le gusta actuar. O a veces, como nos ha pasado en la feria del libro, ya llegaremos a ese tanto, gente que estaba mirando y dice... Y le preguntás, ¿pero vos qué opinas de lo que está pasando? Y te dicen, y a mí me parece que están siendo un poco violentos. Y algo, opina, opina algo desde, desde afuera. Y en ese mundo, ah, qué interesante, ¿qué puedo decir? ¿Algo? Sí, sí, ¿como un comentador? Sí. Después mundo le puede dar una agencia narrativa, no. Pero el coro tiene eso de estar como el comentarista, ya o sea de fútbol, o también, por algo tiene ese nombre, el coro griego. ¿De dónde salieron en realidad, los actores y la interacción con con la, el mito de la historia, el núcleo. Claro. Entonces, acá no sabes qué va a pasar, entonces es muy importante lo que va diciendo el coro, lo va llevando. Curiosamente, eh, originalmente no se llamaba coro, se llamaba audiencia. Como ah. ¿sí? <risa> había una guía de la audiencia, no un capítulo entero dedicado a darle a la audiencia de roles y, y pues, estos son tus objetivos, estas son las reglas que se eh, y originalmente a mí lo que se me había ocurrido es dividir un poco más los roles de director y de audiencia, ¿no? Y darle a la audiencia, por ejemplo, la potestad de decidir cuándo hay tiradas y cuándo no. ¿No? Eh, es la audiencia la que juzga si una, un conflicto surge o no surge, si una, tirada, si, si, una tirada, si una acción es incierta, legendaria y motivada o no. Eh, entonces, eh, eso se terminó descartando por una cuestión de, bueno, eso obliga a que siempre haya un coro. Entonces obliga a que siempre haya alguien que no, que no esté jugando un personaje. Salvo que hagamos del coro o algo que pueda... Entonces, bueno, claro. Terminaron moviéndose muchas cosas del lugar y una de las cosas que se mueve del lugar es esa esa, esa, esa regla no va a existir. ¿no? Esa regla de que solo el coro puede decir cuándo hay una tirada y cuándo no hay una tirada. Sí, te puede tener influencia porque justamente en su Total. opinión... También. De hecho, eh, el director cuando tiene que juzgar esas cosas Se le dice muchas veces El texto que escribimos le dice al, al director Pregúntale al coro si no estás seguro Si no estás seguro si hay algo motivado pregúntale al jugador Si no estás seguro si hay algo legendario pregúntale al coro Porque es el coro el que va a juzgar la leyenda Y por lo tanto es el que va a tener más en cuenta cómo contrasta con otras leyendas Entonces es el que va a tener más en cuenta Cuando algo que está haciendo acá Es algo legendario Cuando no o sea que había hay, hay un capítulo perdido del coro. Sí. No, y no. es más, en el futuro en el futuro es posible que, que cuando hagamos las reglas más extendidas, el coro tenga una función más puntual. Por ejemplo, el director, a mí ya se me ocurre que si hay algo así como puntos de experiencia, no va a depender del director. Claro, los rasgos no, no, no. los arquetipos legendarios pueden tener como, al menos como una posibilidad modular, claro. la, la cuestión de, bueno, ¿Qué requisitos estás cumpliendo a partir de lo que el coro te asignó como un rasgo o una posibilidad? O sea, eso implicaría la posibilidad de, también, a partir de escenarios o... Claro, que los, que los arquetipos legendarios se conviertan en criterios para sí. dar mundos de experiencia. Sí. Lo cual no está mal, se hace en otros juegos, no, no es que es algo absolutamente extraño. La, hay una parte de entre líneas que sí ya vimos que sucedía, sobre todo en partidas en las que, no sé, por Discord... En donde, claro, el, el coro podía jugar un especial papel con aquellas personas que están en el chat. Claro. Están, o están, incluso a veces es interesante porque están en otro país y de golpe tienen algo para decir... Ah, no pude llegar por la hora, pero ¿cómo estás hablando? Había un escenario que llamaba Amores Enemigos y Amoros contra Cristianos y un muchacho español señalaba, ah, mi pueblo hace a ese ritual que estás diciendo y mostraba algo. Entonces, quiso dar un telón de fondo respecto a eso. Entonces, da para ese aporte en donde si vos lo ves en el chat sin que sea intrusivo... Lo sumás. Y... Claro, de repente el coro aporta al world building. Claro, lo puedes robar. El coro de repente aporta al world building. Y de, de repente puede pasar que cuando el coro dice esto que pasó en la feria, ¿no? Tipo, che, me parece que están siendo un poco violentos, ¿no? Los personajes. como... Y uno de ellos dijo, pará! No, mi personaje es pacifista. No, no, no, yo no quiero esto. <risa> Muy bien. <risa> ¿Entendés? Tipo, claro. de repente. En un interludio decide eso y dice: Voy a cambiar la motivación de mi personaje. Ahora yo no más, es esta otra. Genial. Tipo, genial. Para esto estamos jugando, para ver qué pasa a continuación. y ¿entendés? Cuando los jugadores. Porque también está esta, esta propuesta. Porque no siempre tenés a alguien de coro suelto, que sea puestas en la feria o en disco. A veces juegas con tus amigos alrededor de una mesa. Una versión, si querés más tradicional del tabletop roleplaying game. ¿no? Mm. Y sin embargo, el juego, leyenda necesita coro igual. Entonces, fungen en de coro los mismos jugadores cuando no están en una escena o alguien que o mismo te ayudan y eso también los corre un poquito de la sensación de yo soy mi personaje claro, salen salen de su personaje y, y, y, y hay cosas interesantes, a veces se terminan jugando pero con, con un buen niño, el, ah, así que va a pasar esto y mi personaje les puede pasar esto otro, bueno, pero en tanto coro y bueno, lo veo desde otro lado lo, lo, no, no, no, me, no siento que me está pasando a mí porque tengo más de un rol, y también sirve para la parte de definición de reglas de esas cosas que es Ok, resulta que teníamos consenso, práctica, violencia, ritual ¿Qué es violento? ¿Cuándo es? ¿Y ritual? Ah, es solamente si en el juego de magia si es un juego de ciencia ficción Otros, por ejemplo, que era un juego muy cortesano Terminaron decidiendo y gracias a, a la, al apoyo del coro No, ritual es todo lo que sea el protocolo de la corte Lo Decidieron ellos ¿La hay consenso? ¿Por qué no? <risa> era un juego que había intrigas en la corte Y la verdad que protocolo de la corte suena ritual, no iban aparte, a la parte de eso volvió a pasar en la feria del libro, ¿no? Exacto eh, Sí, la, la parte del coro es, es para mí una de las más la, la que más me atrapó a mí, es, es algo por esto de estar dirigiendo con, con audiencia constantemente y donde la posibilidad de, digo, acá hay mucho, mucho potencial y esto me lleva, la siguiente pregunta es, es medio sencilla eh, o, o por lo menos medio eh, que, que se suele hacer, ¿no? ¿Qué le recomendás a alguien? ¿Qué consejo le darías a alguien que va a empezar a jugar leyenda? Pero también creo que está bueno agregar, es qué consejo le darías a alguien que va a participar del coro. Ah, mm. uh. alguien que va a participar del coro, yo le digo, habla todo el tiempo. Sos un comentarista de un partido de fútbol. Habla. <risa> Hasta que te mates, maten a la gente, pero siempre vas a ser más porque sos la muchedumbre. <risa> Pero metete, juzgá, eh, mete cosas de world building, de decirle al director: no, no, no, para, para, para, para, para, para. Puedo escribir yo a la gente de la taberna y la voz, decís vos, Decí, vos qué hace la gente de la taberna hasta que uno de ellos gane un nombre y en ese caso vas a ser del director. Está bueno, la verdad es que ese consejo, 100%. También me parece que se puede jugar de la manera de que pasa a juzgar en los interludios. Hay un momento, pues está, está arreglado la parte de que hay momentos de juego. Entonces, por eso hay actos, hay escenas dentro de los actos, pero también hay interludios. Y el interludio es un momento donde sí, te relajas, vas al baño, está incluso dicho en el juego, que también es importante eso, porque no deja de ser una situación en donde hay personas reales que, que tienen musenes, necesidades fisiológicas, pero también es el momento donde el coro tiene que hacer un par de cosas, en donde incluso le da el lugar al director, que puede estar revisando notas o lo que fuera, pero la voz cantante de, ¿qué tipo legendario se está haciendo? ¿Qué pasó con los valores de la comunidad? ¿Hacia dónde va la historia? Y, y ahí en, en algún momento, de alguna manera, en interludio todos son coro. Claro, exacto. De, de hecho, el interludio también lo quería mencionar porque esto eh, lo dijeron los chicos de Tomate 20 y, y está en el manual como bien dijiste. El reconocer la, que la actividad es juntarse. No, no solo estar en la mesa jugando rol, eh, me pareció brillante también en, que aparezca en el libro porque el como... Social. exacto y como bien dijiste forma parte de la aventura también eh, eso es, es algo que me, que me me hizo mucho ruido pero en el buen sentido, de, mirá acá está, no lo vi en otro lado y eh, le da una identidad también al libro muy interesante Qué bien, qué bien bueno, eso es algo que fue vital en la Feria del Libro. Me pasó en una de las mesas que dirigí. En la Feria del Libro hacíamos, al, al final de la feria, mesas cortas, demo, de, de una horita. A lo sumo, una horita. Idealmente, media hora. Podía llegar a extenderse más si la gente estaba pues, cuenta, ver, pero la, la, la gente iba a pasear a la feria, ¿entendés? Claro. Tipo, pagué una entrada y voy a pasear por la feria. Entonces... En, de, de repente esta estructura me permite hacer que en un interludio alguien diga Che, quiere seguir viendo la feria Bueno, dale, anda, tranquilo, no pasa nada Che, alguien del coro quiere jugar este personaje Es como que le pasamos la antorcha, que era la hoja de personaje Y continúa una persona nueva Tremendo Hay algo ahí de lo griego, ¿no? Viste que estaban las máscaras Es como, bueno <risa> Ahí estaban, de, de alguna manera No aparecieron primero los personajes por lo menos en la historia del teatro griego lo que podemos reconstruir, no importa si es mito o no es una linda historia que es la de, de que al principio sí, el ritual de Dionisio, de quien fuera haciendo la danza, etcétera y había una interacción o alguien que tenía un papel un poquito más de contar la historia del mito que el corifeo que cantaba y después otros del coro, pero se pasaban las máscaras y en algún momento hubo una primera interacción con un personaje pero el coro seguía siendo el principal y ahí emergían esos papeles que eran variables entonces tal vez ¿Qué sé yo? Usemos, a, a, si creemos en el, en, el, en el rol, por más que tiene un montón de cosas que a veces se parecen a la religión, pero digo, si lo, si lo usamos como una herramienta, ¿por qué no explorar esas cosas? Somos personas hablando. Uh -huh. y tenemos bien claro que existe el plano de lo. A diferencia de cuando se pensaba que esto era un miedo de que te vas a volver loco, existe <risa> ese plano real y concreto, pero perfectamente como, como adultos, como niños de hablar, podemos hacer ese ejercicio de: ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué pasa si hacemos como si? Y bueno. Pusemos la dinámica del juego de rol, que de por sí es bastante creativo al respecto. Hay personajes, podemos mirar la historia de afuera, a veces nos comprometemos más, a veces menos. A mí me gustó mucho que, como Martín, surgió esta cuestión de la historia y que en vez de decir no, tenés que hablar con tu personaje de esta manera o de otra, dijimos hay más de una opción. A veces puedes hablar en primera persona, a veces puedes hablar en tercera, a veces puedes repetir en segunda. Son todas maneras distintas de jugar rol, no hay una que esté bien o esté mal. Hay algo que funcione mejor o peor para un grupo determinado, prestar atención a eso y no hagas solamente que el director sea el responsable. Y el coro, de hecho, tiene un montón que decir al respecto. Sí. Me encanta, me encanta. ahí <risa> <risa> eh, bueno, jugamos leyenda, y otros juegos también. Eh, ahí está, para cualquier persona, está el link en, en el chat. Va a seguir apareciendo. Eh, y esto es lo que acaban de mencionar, la Feria del Libro. La Feria del Libro, para quien no sepa, también fue cuando se lanzó Leyenda. Cuando dijeron, acá estamos. Eh, y me imagino que fue una maratón de cosas Porque de hecho yo recuerdo haberlos contactado Durante la Feria del Libro eh, Y que me dijeron, mirá, no se puede ahora Estábamos en la Feria del Libro, se entendió perfectamente eh, Y me imagino que además de presentar el libro no Tener toda esa ansiedad de decir A ver qué tal le va, cómo se recibe Pasaron un montón de cosas Y eh, de todas las cosas esas eh, Primero les tengo que preguntar ¿Cómo les fue? Antes de avanzar Le hablar a Marco la, la verdad fue, es la siguiente: acá tiene mucho que ver porque de veras hay un alma mater que no sé si le gusta tanto a veces aparecer en la, en la parte de entrevistas, pero realmente hubiera sido imposible. Que es Jimena, que hizo la coordinación general y tiene flashes de, de percepción, como por ejemplo señalar que en un momento dado y la feria del libro, uf, pero que difícil. Me enteré de que hay una parte que se llama las partes profesionales, son dos o tres días en donde en realidad no está abierto al público, solamente a quienes vienen de bibliotecas y librerías, y en, teníamos la idea hace dos años y medio de participar ahí con un proyecto que tiene que ver con libros mexicanos, somos una editorial, somos mito editorial, ¿no? Que sacó leyenda, pero antes de eso teníamos como esa idea de bueno, hay que participar en estas cosas, porque tenemos ganas de publicar algo? Vino la pandemia, dos años nos hizo la feria, y encima, pese a que ya habíamos pagado la mitad subieron los precios de manera exorbitante y era, era raro era como, bueno, vamos a estar solo ahí y justo tenemos leyenda, pero la verdad es que la idea era mostrarlo al público no solo a las librerías que tal vez no les interesa y se le ocurrió algo que tuvo que ver con una amistad que tiene que ver con juegos de rol también y que justo tenía ese contacto directo con sicus con que es un, es un stand de otro tipo de libros y que nos recibieron muy bien tuvimos que poner nuestra parte de aporte económico pero extrañamente vos preguntaste cómo nos fue. Sí. Respecto a la feria, más allá de que hubo inversiones generales, nos fue muy bien, vendimos un montón. Y eso nos pone contentos porque todos los que se llevaban el libro, de mínimo iban a intentar probar rol. No claro. se lo llevaban o sea, no, no es un libro que te lo llevas si no tienes nada que ver con rol. Digo, no, no. estuvimos contando a con la gente y había personas que no entendían, o no sabían de rol más, que no entendían, pero entendían, algo entendían porque después se lo llevaban. Y después estaban los roleros y demás que estaban contentos. Ah, mira hay un juego de rol en la feria, pero mira que no es como, no, no es Dragon's and Dragons, ok. Y, y, y, y salió bien, y, y salió bien. Y después, eh, actos seguidos, también tuvo que ver mucho Leo Lufán, que está muy bien posicionado en la parte de ilustración de cómics y su arte ya está siendo muy reconocida. Eh, Nos fuimos a la Comic-Con, pero la, el proceso general de las dos cosas fue que vendimos mucho más de lo que pensábamos que íbamos a vender. Sí, estamos y... con... Y bueno, nada, también me, me parece que fue muy interesante en la feria que Gente que no sabía nada de rol Ni siquiera había visto Stranger Things Viste, vos decís Claro, están gente, cero, cero ¿con qué ¿Qué? Se es Casual bystanders <risas> Gente que pasaba por ahí Y vio y dijo Ah, mira, interesante ¿Y esto con qué se come? Y vos decís le das la mejor explicación que podés, a veces, si tenían tiempo y ganas, les mostrabas. Les describías una escena, una escena. el lado. lado. Claro, veían el lado y decían... El lado de llamar no, no la atención. No, ahí. Qué flashero. Y, Están un ahí. Total, y, y se lo llevaban a entender para sus hijos, para sus sobrinos, para ellos mismos incluso, en un caso. Y... Si la idea era hacer un juego de rol y que fuera escrito para alguien que nunca jugó rol antes, realmente pudiera, yo creo que hicimos un buen trabajo, pero saber de esas personas, si esas personas lograron entenderlo y jugarlo y, y realmente de cero, solamente con lo que hay acá, ver qué onda. Yo quiero saber, yo quiero saber si realmente <risa> podemos hacer lo que prometemos. Es una pregunta difícil, pero por lo que veo yo en todos lados, el recibimiento del juego es excelente. Eh, porque es un producto eh, Extremadamente bien construido Como vos bien dijiste, eso de las hojas Que cada hoja que vos mirás Tiene un set de cosas específico eh, Lo hace muy Muy fácil de leer Porque decís, bueno, hoy voy a leer hasta acá Y listo Sabes en qué hoja está, porque la otra sigue otra cosa digamos eh, a, a nivel de diseño, como decís, bueno, voy a leer antes de dormir Es brillante <risa> Aparte que no es muy pesado ni grande. tal cual, ¿no? Es de esos libros así que. Claro, a, agarrate manual así, grandote, antes de ir a dormir. No, claro. Dos columnas encima. <risa> de aquel arre, De aquel arre, aquel arre, ¿no? Sí. Uh, <risa> estoy recordando el de Pathfinder que tiene como 500 uh, páginas. Um... Ese sí está bueno para dormir. <risa> sí, sí, sí, sí. Um... Pero ahora, me ahora me imagino que me... pasaron muchas cosas locas en la Feria del Libro. Eh, que obviamente nadie se esperaba ¿Y cuál fue la más extraña? ¿O la más divertida? ¿O la que más le llamó la atención? <risa> ah, bueno, yo tengo una Pero es una, una Que es Mi ahijada <risa> Vino a la historia del libro en moreno Un montón de personas Me di media vuelta Le había vendido Una leyenda a ella <risa> De tantas veces que nos había escuchado A nosotros venderlo, viste Ya sabía Claro, eso fue loco Fue tipo trabajo infantil Finalmente lo años. Y bueno, nada, igual esa rolera Le das un mapa y te haces un juego Con las amigas, con cuatro y mezclas Fantástico. Con, con, con Reels, ¿no? esa, la tiene con leyenda. Pero digo, de todas maneras, como que no sabía que. Sí, sí, pasa por caja. Le di media vuelta. No, bueno, nada. No. Sí, esa fue loca. Después, algunos fanáticos, ¿no? Que, que, digo, que se fanatizaban mucho y se copaban y era otro lenguaje y nada. Ahí me claro. ayudó. Ahí me ayudó. Me a, a mí me parece que lo más loco que, que me pasó. Fue eh, de repente encontrarme con un montón de gente que quería contactarse con nosotros para publicar cosas eh, Y yo tipo, yo soy vos, man, no sé qué decirte yo digo, Tipo, vos. yo no puedo creer que, que, que, que mi nombre esté acá, ¿entendés? Tipo, no lo puedo creer, ¿cómo carajo mi nombre está acá? Yo tengo un nombre rarísimo No tiene <risa> sentido Un buen truco de marketing Fantástico, claro. eso fue muy loco. Para mí. Bien, ahora algo importante que mencionaron es que ustedes no son solo leyenda, ustedes son mito editorial. Sí. O sea que hay planes futuros de hacer cosas nuevas, tanto para leyenda o tal vez otros títulos. Hay algo ah, ahí, de Marcos. ¿Hay... No, no voy a responder esto. Dice Marcos, <risa> <Claro>. <risa> hay alguna idea flotando eh, que podamos esperar de mito editorial. Sí, en, en realidad salió otro libro mientras tanto, mientras estábamos en la feria pero, no, no era a propósito, pero no pensaba que pensé que estamos hablando solo de leyenda, era un libro que se llama esto, así que no es un juego de rol, pero créeme que tiene mucho que ver con juego de rol, hasta vamos a sacar un escenario en relación con esto, porque ya lo habíamos hecho antes se llama La Contienda de Oruzizet y es egiptología pura y dura, pero la parte más divertida porque es la parte del de, mito de Seth, traducido por mi amigo, colega, director de tesis y varias cosas más y... Cuando lo sacamos, que lo sacamos también en la feria, lo poníamos al lado de, de leyenda y extrañamente funcionaba. <risa> porque nada, es un... Los muchos no tenían pruritos de contar las historias con la lechuga, el semen, los conflictos de dioses, destrucciones. Y, y Marcelo además le hizo una introducción muy interesante que habla de los dioses estando como alocados, retomando a Borges, porque eso lo contaba Ferre de los dioses tipo Thoth y otros... Y, Odin y otros en un Ragnarok, entonces la gente se lo leía, leía al lado de leyenda y pensaba que era una leyenda más. y en leía, yo le dije: Sí, tenés razón. Hay una línea de mito editorial que es académica, eso quería decir. de hecho. Igual, claro, nutre a leyenda, digamos. Sí, claro. Mito y leyenda, Cuando vos vas a las influencias de leyenda, que están en la página 191. Ahí está, me pasó. Una cosa loca que me pasó. Luego. La última. Contáralo, vos, vos. A ver. No, voy, es a, que... voy a ir. En un momento dado, cuando ya estábamos relajando, pero dijimos, bueno, vamos a hacer. No vamos a hacerlo académico con notas al pie del libro, porque no lo es leyenda. Pero sí vamos a poner al final unas influencias donde poníamos hasta canciones de Pixies. No sé, sí. cada uno puso lo que le parecía. Bien. Pero en un momento dado, hablan de la edición anterior de este libro, una versión más reducida, sin bonus track, sin este cuidado, que se agotó además. Que también se llama la de set sí. y, una, y Que está al final, final de todas las influencias En la página 191. Entonces, alguien agarró que mira en leyenda Y vos, eso también aprendí Y lo haría distinto la próxima Que es qué es lo que mira alguien cuando no sabe de juego de rol Y, mira ah. el libro, y lo mira así Y lo mira al costado, tal vez lee la solapa Mira para atrás Y la parte de atrás está bien, pero explica más para alguien Que tal vez jugó rol O que dice, bueno, ¿qué te promete? Porque es un escenario abierto, porque donde está el legendario Reglas sólidas procedimientos claves, roles lúdicos Está bien le dice algo que le hace más sentido a alguien que ya juega rol y dice ah, entonces esto en particular de un juego de rol me, me, me ofrece leyenda en vez de, no sé, personajes con 40.000 fits Bien, pero una persona en particular agarró el libro y fue directo a las influencias y fue a la última página y agarró y dijo, la contienda de Doros y set Ah, ese es el libro que yo leí de mi profesor. No sabía, yo digo, ah, en una semana lo vamos a sacar. Ah, sí, bueno, eso me interesa. Bueno, vengo en una semana. Pasó eso. No, eso fue raro no, pero ¿por qué? Y no, porque mi hermana hizo la materia y además, pero ¿Por qué fuiste ahí? No, no, yo siempre miro el final de los libros ¿Ah? oh, oh. Yo también, de hecho Busco, el índice, busco bueno. el índice Suele estar al principio o al final claro Entonces Ahora al principio, okay. no veo el índice, voy al final no sé qué Abro al final, no veo el índice Voy al principio Bueno, bien Ahora como para ir cerrando hay unas preguntas que saqué del chat eh, Que me gustaría hacerles eh, la primera que encontré por ahí, eh, no anoté los nombres de las preguntas, lo lamento mucho, perdón a la gente que las hizo. Pero. Perdón, es... No. Sí, La primera pregunta es: ¿cuándo vienen a Rosario? Uno. Yo sé que hay fecha dando vueltas. Hay dos eventos en particular. Uno es la Crack Bang Boom. Sí. ¿Eh? Si es que la pronuncié bien. Eh. Y el otro va a ser el Encuentro Nacional de Juegos de Mesa, que se combina justamente con eh, este otro evento que hablamos. La cultura, que en eso, cultura en juego. Eso. Vamos a ir a la Feria del Libro de Rosario, que es en septiembre. Y Me eso está. no lo sabía. Eso ahí, está, es no... ahí está, la producción en el oído siempre clave. Gracias. No quiere venir. No quiere venir. Pero bueno, está ahí. Eh... En septiembre bueno, sí. vamos a estar, vamos a estar bastante en Rosario. Además, Leo Luján, bueno, no es Rosario, pero Santa Fe, y también va a estar, Vamos a estar dando vueltas, vamos a estar en Santa Fe también. O sea que nos vamos a encontrar seguro. Eh, para la gente que no escuchó, eh, para la Crack, eh, para la Cultura en Juego y la Feria del Libro. Tremendo. Eh, bien, ahora esta pregunta es. Ojo, una cosa más. En septiembre, por ahí, por esa fecha, quizás haya un evento de juegos de rol en Rosario. No estoy seguro de la fecha y no quiero prender fuego a nadie así que no voy a dar más datos tal vez tal vez tal vez, tal bien, vez por, por la fecha de septiembre haya alguna otra cosa septiembre, octubre haya alguna otra cosa en la que esté leyendo acá justo ¿qué cosas raras pasaron en Rosario cuando fuimos a jugar ¿tú? no, eso, eso, eso. Después, después vamos <risa> a charlar cuando vas y cuando volvés a Rosario eso es otro eh, <risa> acá preguntan eh, si van a ir a Chaco y eso me llega a preguntar digamos ¿hay otras, otros lugares a los cuales van a ir además de, de, de esta zona? Para por mí. Osadas vamos a ir seguro. ¿A dónde? Posadas. Ahí está eh, Lady Lucas, Osadas Y Mendoza también oh. Y Chaco lo teníamos pensado Pero tengo una amiga, un artista Que se llama Lufla Que es de Chaco Y, y ha jugado rol con nosotros No sé si es lo que más le gusta Es un artista joven Y le podemos decir Ayudanos a llegar a Chaco Porque tiene entrada ahí O sea, digo, si en algún momento Hay alguna movida de rol en Chaco no es imposible. Tenemos muchas ganas de el rol federal, muchachos. O sea, sí, ¿no? a, a todos lados. Claro, no o se iría... Todos los, <risas> los pueblitos de Argentina, lo paso, los conozco. No, o sea, Argentina es, es gigante. Sí, un poquito por la parte de nuestra tarea, de lo que fuera. Y no me iría a vivir a ningún otro lado. Argentina tiene, tiene mucho y podemos sacar rol acá y primero que todo tenemos que entonces conectarnos como una red. Eso, federal. Apre Perfecto. Bueno, y la, la siguiente es, si ¿sí tiene alguna idea o, eh, para un suplemento de eh, setting. chan. <ríe> Empiezo a contar. No, con... pude decir Egipto, pero eso porque, bueno, de formación profesional <ríe> Hay mil cosas que podemos hacer y nos gusta mucho la parte creativa de que sea varios suman a un universo. Que va a ser visual. Entonces, a mí a veces veo la, lo que trabaja por él en Leo y digo, ay, ¿cómo no hacer algo que tenga que ver con el siglo XVIII? <ríe> simplemente lo hace muy bien. Pero al mismo tiempo, hay otros que lo hicieron tan bien que tampoco queremos andar pisándonos los no, fantasmas. Las sábanas que ah, Vamos a pisarlo ah. vamos a <ríe> O y, sea que hay algo. Claro, vamos a sacar sí, alguna. Hubo, de... hubo un momento, un fantaseo con una idea de Albion. Sí. ¿no? una especie de Inglaterra, pues, sí. Britania mítica. Uh, uh, uh, sí. Hubo también una idea de hacer eh, mitos egipcios como con Tomarcos. Hubo una idea también de tipo ¿por qué no leyendas urbanas? No, los no, de las leyendas de Sacred. Bueno, o sea, siempre hay influencias. Digamos. Claro. Sí. O sea, ca cada libro que vos veas por ahí que cuenta leyendas, mitos o cuentos de hadas, cuentos populares, Paul algo vamos a sacar de eso en algún momento. Y no, no, no, tablas al azar, ¿viste? <risa> y ojo que no, podría no estar tan lejos como uno cree. Bien, bien. Ya, ya van a llegar y la última pregunta y además después ah, de... en México porque hay un puente con México oh Mucho... tremendo ah, también. de hecho Leyenda ¿quieres saber un secreto Leyenda estuvo se vendió primero en México que en Argentina wow eso tiene que ver también y con... Primero nos pagaron un manual de México. Que, <risa> que, que, <risa> claro, está bien, Obviamente, obviamente Leyendas argentinas Leyendas <risa> de claro. pueblos originarios de acá Leyendas urbanas de, de acá eh, de, de hecho, creamos una leyenda urbana El otro día con, con los chicos de Concilio del Sur este, y, y también, ¿por qué no? Leyendas eh, Más futuristas ¿Por qué no? Tipo Star Wars, Star Trek, algo por el estilo. Podría funcionar. Fantástico. Bien. Sí, de hecho tenemos ferias allá. En México ya están planteadas, pero porque te, tenemos que ver con... O sea, mito editorial y leyenda nacieron en el seno de esa primera cuestión que, iba, que tuvo que ver con el planeo de la feria del libro, incluso eh, cuando, antes de la, justo antes de la pandemia, se llama Arte Dual, que uh -huh. es un puente entre México y Argentina respecto a cuestiones de arte, literatura, producción visual. Que de hecho en, la, en esa página donde al principio nos nucleamos, y, y bueno, en ese espacio arte dual, también dio frutos porque incluso tenemos contactos con comunidad de Oaxaca, con artistas de allá, de etnias indígenas. Entonces también está bueno porque es como el contacto de, bueno, la viga América. Claro, sí. O sea, tenemos, de acuerdo. Ahí, tenemos amigos de Academia del Rol. Algunos incluso están viviendo en Estados Unidos, pero son latinos. Vale. <risa> Fantástico. Bueno, de nuevo, eh, como para ir cerrando, hay una sola pregunta eh, al final que también saqué del chat, pero después quiero darles un espacio a ustedes como para que cuenten un poco lo que quieren sobre el juego y después eh, concretar el programa. Eh, la, lo que dice es, ¿dónde podría conseguir el manual de forma directa? Ok, bien. Eh, o sea, el, el lugar... Hay una biblioteca de rol y demás, muchas veces, eh, si nos lo encargan por espacio ortodual dual o nos escriben a cualquiera de nosotros por el Instagram, perfectamente lo pueden venir a retirar a lo que sería el equivalente por ahora de un showroom. Y también tenemos pensado pronto hacer unos juegos en un espacio que se llama Lino, que queda en Humboldt y Cabrera, y hacer una serie de juegos ahí donde, obviamente, además de estar jugando, vamos a tener la posibilidad de, digamos, de vender el manual directo. Lo van a ver ahí mientras estamos jugando y vamos a tener algunos libros y dados por supuesto sí, que escribimos también, al Instagram y sí lo pueden retirar por acá, eso no hay problema. digamos. También o sea, están las tiendas, algunas tiendas de juegos sí, que compraron comprar, una tienda. Eh, Dados en mano, Maya Akataka, eh, sí. hay algunas otras tiendas también que compraron junto con Akataka este, de varios manuales y no sé si ya los tienen o estarán por tenerlos. Este, pero sí, estamos, estamos llegando a cuantas más personas mejor esa es un poco la idea. Y desde Arte Dual hacemos envíos a todo el país, que no sé si es algo que Marcos dijiste, pero es algo importante para, por ejemplo, sí, esta persona que preguntó desde Chaco. Sí, totalmente. Así que sí, tenemos algunas incluso posibilidades de distribución con algunas... Incluso creo haber escuchado en algún momento que en Uruguay estaban pasando cosas piores. Ah, sí. sí. ¿Cómo se llama la tienda? <risa> pero bueno, hay, hay, hay, hay como como una buena recepción, también hay que responder esas preguntas, y por suerte ya, ya estuvo el envío y funciona está todo bien, y también eh, queremos invitarlos a que si no es que nos encuentren, se encuentran con nosotros justo que digamos caminando modo. por la calle, claro o, o en el showroom, o en, en como los juegos las tiendas, está, es un buen lugar para ir, porque además ahí tenés dados y otros juegos, y leyendas parte del universo una, digamos, acá lo bueno es que todo tiene sinergia, y lo que queremos es que haya más rol, o sea eh, más rol argentino, más rol en general que también inspira al argentino y de todo en la parte de Esta latina y también de otros lugares. Ahí está buena onda con Noruega, de hecho. ¡Guau! Eso no lo ¿eh? <risa> wow, es bueno, sabía. Que... Bueno, no, <risa> pero Bowman, ¿te acordás cuando estabas en la reunión? No, ahora ella. Eso siempre estuvo en Noruega. Se fue de Ay, Texas a ¿no? Noruega y se quedó ahí. Pensé que era de Tejana. Y que, o sea, pero, es Tejana. ¿Era Tejana? Pensé y que trabaja en Noruega. Noruega. Franca, bueno, Franca Cómic es en Uruguay. Después. Franca Cómic. ¿Hay algo más que les gustaría agregar eh, en cuanto a lo que sea relacionado con leyenda o los juegos de rol o su experiencia en, en las eh, En los eventos? Queremos interacción e invitarlos, o sea, en el sentido de que está bueno lo presencial y lo virtual. Son las dos modalidades, me parece que va a estar bueno que suceda. Sí. Esténse atentos a, al Instagram, que vamos a hacer invitaciones ahí. Claro. Y, las críticas también son buenas son siempre sí, Si alguien lleva sí, Si alguien lleva eh, Leyenda, algún ejemplo O algo así, etiquetennos Nosotros vamos a hacer discusión Por un lado es Tenemos unas modalidades para subir ese. Claro, creen escenarios eh, genial. algo los, a o sea, nosotros queremos, sí. que queremos generar contenido Para la comunidad, pero en algún momento También nos gustaría que la comunidad genere contenido Para sí misma no y escenarios tipo que vos León creaste un escenario y lo, lo subiste a la página web y tipo quieres bajar el escenario de León de la taberna del rol acá está eh, la taberna legendaria ¿no? <risa> este, y nada es como que esto esto que queremos hablar con ustedes queremos este, jugar con ustedes y queremos verlos verlo jugar queremos eh, verlos jugar hicimos esto por amor al rol queremos sí queremos que nos amen <risa> bueno, tengo que agradecerles muchísimo por, el, por su tiempo hoy, por toda la buena onda que tuvieron para responder todas las preguntas eh, que, que fuimos escarbando en los tiempos de diseño y demás hasta el presente eh, fue un gusto un placer conocerlos, yo no los conocía así que la verdad eh, les agradezco un montón y para cualquiera que nos esté acompañando gracias por hacerlo Va a estar disponible este video pronto en nuestro canal de YouTube, así que si se perdieron parte van, van a poder verla. Y claro, los vamos a dejar con el outro y eh, vamos a hacerle raid a alguien para que sigan viendo gente jugando Muchas claro. gracias. Gracias, León. Adiós. A ver más. Adiós. muy amena, confortable. Queremos volver a visitarla. <risa> Sería genial. Abrazos.